Hoy vamos a ver dos plantas que, además de ser medicinales, también son comestibles ¿ya? Una de ellas es la que tenemos acá, que es el toronjil Su nombre científico Melissa officinalis El toronjil como planta comestible se utiliza mucho para alinear algunas comidas para eh, hacer jugos y también para adornar algunos platos Tiene un olor muy rico, tiene un olor eh, similar al limón las propiedades medicinales del toronjil tienen que ver principalmente con relajar, ya, es un sedante natural, ya, dependiendo de la concentración en que la consumamos, eh, sirve para dormir, sirve para el insomnio, sirve para el estrés, se utilizaba mucho antes para el colon, para desinflamar el colon, era llamada el toronjil para la pena, ¿ya? y eso tiene que ver porque calma, calma, calma las emociones, y acá tenemos la malva, malva rosa, ¿ya? nombre científico pelargonio citroso, también conocida como melisa, ¿ya? en algunos lugares también le llaman citronela, tiene una pequeña flor, la pueden ver ahí, una flor, esas flores comestibles, se utilizan en ensaladas, en jugos también para adornar algunos platos, sus hojas también son comestibles. Como planta medicinal, las propiedades que tiene, tiene que ver más que nada, es antiinflamatoria, sirve mucho para el sistema respiratorio y el, el sistema digestivo. Y por el olor que tiene, este olor dulce, también se usa en aromaterapia y sirve para relajar, por su olor, ¿ya? pero no cumple la función que cumple la, el tronquil que el toro por los principios activos que tiene, al ser consumido, nos genera esta, este estado de relajación y sirve como sedante Miramos la marfa. crece bastante, también es ornamental, mucha gente no sabe que es comestible